¿Cómo estás? Este video es para presentarte un nuevo curso online sobre abundancia y que lo puedas hacer cómodamente desde tu casa. Así como puedes ir a un gimnasio para entrenar tus músculos, también puedes entrenar tu percepción para tener una vida abundante. ¿Cómo sería esto? Como lo que es arriba es abajo, para poder vivir una vida abundante debes conectar con la abundancia de tu ser y este curso te da los tips para que puedas lograr eso la idea es que puedas cambiar esos lentes con los que observas tu realidad para que tu vida pueda transformarse rápidamente en la vida que deseas ¿no te gustaría trabajar en eso que amas y tener una vida próspera? hay bloqueos como podrían ser a ver si te suenan, nunca me alcanza, creo que no va a funcionar, esto no es para mí, siempre le pasa a otros, pero no a mí. Así que vamos a trabajar en las áreas de relaciones, de pareja, de familia, de amigos, en el área laboral, en el área económica, lo puedes aplicar en cualquier área de tu vida. En este curso también accederás inmediatamente a una plataforma online de aprendizaje con muchísima más información y a un chat grupal, donde estaremos siempre en contacto. Inclusive podrás hacer actividades que yo voy a corregir y que, que ayudan para integrar toda esta información. Nos estaremos viendo y gracias por estar ahí. Y este es un pedacito, porque no me alcanzaría el, el video, para, para contar mi testimonio sobre el trabajo que hice con Mali, con María Laura, eh, tanto del doble cuántico, eh, profundizar el desdoblamiento del tiempo y el trabajo de abundancia. ¿no? Y lo hago acá entre todos estos verdes que me rodean en, en República Dominicana, eh, siento que haber conocido a María Laura eh, fue algo como inesperado, fue algo que obviamente no planeé eh, y que me permitió acceder a, a una nutrición, a una um, eh, técnica simple, fácil, liviana, divertida, concreta, eh, exponencial, o sea donde realmente mi crecimiento en estos últimos no sé cuánto hace que estoy con Mali, pero para mí fue ayer, o sea Hará dos meses, tres, que estamos trabajando eh, y, y el trabajo, por ejemplo, de la abundancia a mí me ha dejado con la boca abierta, ¿no? Me ha dejado ¡wow! María Laura se ofrece como instrumento para una información que está llegando a mí. Entonces le, agra le agradezco a ella en la apertura. Eh, la simpleza, la facilidad y el, la amorosidad con la que ella se comparte pero también agradezco la herramienta, ¿no? la herramienta que me llega a través del desdoblamiento del tiempo y el trabajo de la meditación sobre la abundancia de hecho fue por eso que yo la contacté a ella porque encontré su, en Youtube su meditación de la abundancia y sentía que me faltaba información para seguir profundizando y decidí hacer un curso de abundancia con ella eh, individual en principio porque estoy lejos, por los horarios, bueno, por un montón de circunstancias. Y, y lo que descubrí fue que en dos, en dos encuentros de ejercicios de meditación eh, saqué un montón de bloqueos que ni tenía idea que los tenía porque obviamente había hecho miles de rituales para traer el dinero, eh, me mudé de país, eh, traté de cambiar 20 veces de, cosas, de profesiones y de cosas que hago, pero eso no iba a cambiar eh, si yo no podía retirar de mí los bloqueos que me impedían empezar a sentir en lo profundo la abundancia. Yo hoy me siento lista para recibir y dar toda la abundancia que soy, creo que el dar para mí es muy fácil, el recibir siempre se me ha hecho un poco más complejo, pero también entendí que tenía que soltar mis creencias en de cómo lo iba a recibir y quién me lo iba a dar y desde qué forma iba a ser, ¿no? Y hoy lo veo, eh, lo entiendo y me entrego, me entrego a, a esto nuevo que estoy viviendo. Así que gracias, gracias, gracias.